Esta obra se llama Palmasola y se trata de la estructura de la cárcel con el mismo nombre en Santa Cruz de la Sierra. Y en esta obra entramos como, como público, primero, bueno, entramos como en, como en, la, en la cárcel mismo, eh, con el mismo proceso, con sellos de, todo de entrada y toca a un gringo, lo, lo, él debe hacerlo, sí o sí contar su historia y este gringo es, está ahí por mil ocho y empezamos a conocer eh, la, la cárcel, sus es, estructuras, sus problemas eh, en el primer paso por, por la naividad de este gringo y después cuando él se acostumbre conocemos la, otras personas que representan la clase media, la clase alta, la, las, mujer, eh, las mujeres, las mujeres y todo esto y en el otro paso eh, avanzamos a la humillación de los internos por la policía, la humillación de, lo, de la policía de, por los internos y al final a un catástrofe, una intervención muy, muy violenta de, de, del Estado con dos policías eh, que hicieron interve una inter intervención en el 14 de marzo de 2000, eh, 2018. 2018 sí. Nosotros nos conocemos... <coughs> por parte por un taller en la Escuela Nacional de Teatro y por otra parte hemos hecho un, como un casting por internet y Nicola y yo hemos hecho muchas, muchas obras antes en, en Alemania y en Suiza y el proceso fue así que tenemos una preparación muy profunda con, con Jonathan Torres, el dramaturgo y una vez que, que hemos com comenzado con los ensayos eh, fue, hicimos talleres por dos semanas estuvimos en la cárcel. Eh, hemos hecho talleres de teatro, talleres de video. Eh, hemos hecho un cortometraje con, con los internos. Y, por ejemplo, en este cortometraje los internos tenían la dirección. Los actores actuaban eh, la vida cotidiana en la cárcel como se imaginaban, y los eh, internos corregían, dijeron, no, no, no se grita, esto no se hace, si haces esto no, no, no sobrevives un día. Entonces ellos tenían eh, el poder en su mano en, eh, a nivel de dire dirección. Y en los talleres de teatro los, los reos nos contaban mucho, no podíamos ver todo claro, porque teníamos una, como, como una limitación de de conocer los lugares y todo esto pero nos contaban mucho muchísimo y había una necesidad de hablar hablar de claro de, de, de, de los casos cuando los derechos humanos están no cumplido y todo esto y con, con este material fue muy muy rico muy sí muy muy emocional también y con este material contamos la obra sí bueno, la historia detrás de este papel es eh, la historia real. Estamos aquí, estamos aquí. La, um, la historia real de un gringo italiano suizo que cayó en Palmazola por narcotráfico en el año 2016, creo, 16 por ahí. Y él, por suerte, salió y nos contó toda su historia. Así que esta es la base para el papel del, del gringo, digamos, del gringo Klaus. So, lo interesante es que lo que hemos hecho con, con este papel, lo hemos hecho en toda la obra. Así que todo lo que oímos, todas las frases, todo, todo el texto, son de 95% cosas de entrevistas y, y cosas que nos han contado. Así que son verificados y son de, de informaciones de primera mano, digamos. sí bueno, la dificultad más grande es empatizar con, con su situación, ¿no? Porque uno puede pensar que están ahí por haber cometido un, un error, ¿no? Y claro, obviamente lo decimos en la obra, no no son ningunos angelitos, pero empatizar con esos no angelitos, eso es eso cuesta. Y le cuesta creo que a toda la sociedad, ¿no? Empatizar con las personas que han cometido un error y, y, y que, les, que tienen las ganas de poder rehabilitarse y que... El, y que el mismo sistema, esta, esta misma construcción, eh, no lo deja. Es difícil. ¿eh? Eso, eso podría opinar yo de Bueno, Palmazola tiene la puesta y la apuesta por ser una obra que trabaja en, los en el espacio y usa el espacio como, como lo es, y adapta un poco la obra a ese espacio. Y también utiliza al público como parte del espacio y como generador de estos espacios. Entonces el desafío va por ahí también, cómo adaptar el espacio para la obra y este es como la, el cuarto espacio en el que yo estoy participando y me encanta, me encanta ver cómo eh, el público y los actores se van, van llevando la obra hacia un nuevo espacio y ese espacio va contando también una, una obra refrescada. ¿no? Entonces yo veo eso desde, desde mi lugar y puedo disfrutar. ¿Cómo construimos el espacio con el público? Bueno, eh, en, nosotros cuando fuimos a Palma Sola a conocer, una de las cosas impactantes eh, justamente fue identificar eh, la población muy apretada ¿no? en, en la cárcel. Entonces, eh, ver la realidad de, de los internos. Una cosa es cómo nos los contaron antes de intervenir, de, de mirar y otra cosa fue ya tener el contacto directo no con, con las personas dentro del, de la cárcel. Y el mirar la realidad interna genera en nosotros um, como la, la pregunta ¿y ahora esto cómo nosotros lo vamos a proponer y vamos a hacer una puesta en escena? no eh, yo, yo, la verdad que me, me quedaba con esa duda y, y siempre me planteaba la, la pregunta. Cada que íbamos conociendo, yo miraba, por ejemplo, los pabellones eh, del PC 4 lo vimos juntos con los compañeros. Y la verdad era una realidad ver la, hay una escena que está la interpreta Jorge, eh, de las Catreras, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de que uno de los de las personas que nos recibió en el penal nos lleve a conocer su catrera y a conocer lo que realmente se contaba fuera de la cárcel y a corroborar ese material. Entonces, y a mirar nosotros cómo realmente funcionaba el tema del hacinamiento en la, en la cárcel. ¿no? Entonces, es un, era, era, esa información, tener este material para nosotros era muy importante, pero también eh, se necesita eh, el talento para ver cómo llevarlo, ¿no? a la, la puesta en escena. Eh, mi perspectiva como parte del proyecto, no solamente en, como actuación, no, sino es nosotros como proyecto estamos aportando quizá al sistema penal una propuesta y un punto de vista, ¿no? que es desde el punto de vista artístico. Pero más allá de eso, a nosotros nos gusta mucho ver con qué se va el público igual. no. ¿Cuál es la pregunta con la que, que genera el público? Y eso es muy importante. Ayer tuvimos una persona que, gracias a, a Nico, Nicolás, eh, vino que no tiene nada que ver con el ámbito teatral. Es la señora del frente, la señora que vende aquí al frente. Pan, pan. pan vino con sus hijos a mirar la obra y fue una devolución muy grande para nosotros el ver un público... Eh, el público de la de, de calle, le decimos nosotros, tener una, una reflexión sobre la cárcel y el sistema penal, ¿no? Entonces, eso, eso es un objetivo cumplido para Palmasola ¿no? De ver que un público que no está en contacto directo ni con el arte y ni con la cárcel, entonces ha tenido una devolución para todo el grupo y ya es un, un, un logro para nosotros escuchar ese punto de vista. O sea, en, en Europa logran comprender bastante bien este, este lado del de humano, ¿no? que es la falta de vulner, la vulneración de derechos humanos que se realiza en un sistema penitenciario, ¿no? Eh, yo creo que les interesa mucho, o sea, mucho, allá en Europa y los reciben bien justamente por estos aspectos que no se sabe cómo es el funcionamiento de aquí, como, como, como estructura misma social, porque el... El hecho de, de tener una, una, una prisión, eh, tú puedes ver una sociedad, es un, un, un microestado de, de cómo es la estructura de, eh, social y cómo se maneja, y por eso es, eh, en una cárcel hay, hay, hay corrupción y en, y en Bolivia hay corrupción, hay violencia, en, como sociedad somos violentos, eh, o sea, todo todas lo, lo, las problemáticas sociales que se tienen dentro de la sociedad están en, en dentro también de la prisión, aquí. Y bueno, en, en Europa estuvimos también en la prisión de Lenzburg eh, para ver allá, y claro, es, es, es igual, o sea, la, la gente ahí es súper ordenada, súper eh, limpia, no hay basura en la calle, eh, su basura es limpia, también. Eh, entonces... Ves eso, igual dentro de la, la prisión, la organización que hay, cómo es, es, es el funcionamiento, porque no puedes, en allá no puedes ni, ni ensayar tu, tu pared, ¿no? donde, donde vives, en tu celda, como aquí lo, dice, lo diríamos, no puedes, porque tú lo pintas y tienes que trabajar para pintarlo, o si no quieres pintarlo, trabajas y pagas a alguien para que lo limpie, pero no es tu espacio. No, esto tu espacio. tú no te puedes apropiar de eso. Aquí tú te puedes apropiar de eso. Entonces, hay esa, ese tipo de relaciones también que para nosotros, y para mí particularmente fue como un choque muy muy, muy fuerte de tratar de comprender eh, la, qué, qué, qué es la libertad. Aquí, cómo, cómo logramos entender eh, la libertad en, en Bolivia o en Sudamérica y... ¿Qué entiende un, un, un suizo, un europeo por, por libertad, un alemán? Entonces, eh, yo creo que son esos puntos muy, muy importantes y, y relevantes que hace justamente eh, un, un, un cuestionamiento como, como, como sociedades y logramos en, encontrar un, un, un punto de encuentro en, en estos factores, ¿no? Que es, eh, yo creo que es lo más lo que sostiene todo esto y por eso la, la, la, las presentaciones que tuvimos en, en Suiza o en Alemania eh, yo creo que han sido muy muy muy bien eh, eh, recibidas también por, por el público que ha gustado mucho igual eh, y claro que al final se en algunas funciones se realizaba una devolución o era un, un debate y una retroalimentación también justamente para, para ver estos temas y entonces y escuchando allá al público si sí, se, se podía percibir eso, ¿no? ese encuentro de, de dos mundos pero también como dije desde un inicio es como muy, muy humano, ¿no? o sea la violencia en un punto es de, de humana también Bueno, la de San Pedro en La Paz no, no conocemos. Esperemos que podamos visitar. Hoy, estoy, hoy estuvimos en La Habra y bueno, lo que, que hemos escuchado fue bastante eh, similar, ¿no? Y mi punto de vista como artista, bueno. Yo agradezco porque, que puedo hacer este trabajo. Y agradezco al grupo, pero mucho a los, a los reos. Se abrieron con, su, con todas sus historias, con también su, uh, su desesperación. Y, y en los talleres nos contaban cosas que después dijeron: Bueno, normalmente no, no hablamos sobre esto porque es muy íntimo, no, han mostrado su. su su, su lado frágil y al mismo momento había una energía muy muy fuerte muy muy vital yo pensé que entrando al, a la cárcel y hacer esta investigación va a ser muy pesado y uno está cansado en la noche y no quiere hablar fue el contrario no estaba ellos nos daban muchísimo y que nosotros podemos bajar y con, que nosotros podemos contar estas historias los debemos a ellos, ¿no? Entonces, yo como artista esto es una op oportunidad singular para mí y cre creo que eh, por todo el equipo. No, fue, bueno, no sabes. Eh, eh, tenemos el estreno en el 2019 acá en Bolivia, después en, eh, el, estreno, el estreno europeo en, en Suiza, en Basel y después en Aro y de golpe vino la, la pandemia y, y rompió todo el tour que estaba organizado y, y sí, hemos hecho un esfuerzo para, para retomar la, la producción porque la queríamos mostrar y entonces hemos hecho esta actualización, esta actualización que, que presentamos acá eh, esto para mí también fue un experimento si esta producción funciona todavía después de, de, de la pandemia y ahora puedo decir sí o nosotros creo que pod podemos decir sí eh, pero hemos hecho uh, yo en Alemania yo no quer quería hacer demasiados uh, esfuerzos para para otros teat teatros porque es muy ahora es, no es tan frágil, pero fue muy muy frágil. Nosotros, cuando nos fuimos a, a Múnich, a Berlín, yo siempre dije a los teatros, tratamos lo, lo, lo tratamos de, de hacerlo, pero quizás lo debemos cancelar un día o dos días antes eh, del estreno, porque no sabíamos si podemos entrar por las visas, por, por las vacunas que no están aceptadas, no, no sabíamos si uno se enferma, si se cierran los teatros. Entonces, Uh, ahora con esta experiencia en Múnich y en Berlín, acá en Cochabamba y probablemente en La Paz, sí, queremos continuar, pero no sé cómo y cuándo, pero uh, pienso que sí.